Vale, si estáis aquí es porque queréis aprender a usar Periscope Producer o a emitir en Periscope desde, la, desde un dispositivo ajeno a los dispositivos móviles, que es lo que estamos acostumbrados. ¿no? Vale, vamos a empezar ya, porque a mí el tema de las introducciones en los videotutoriales también me fastidia bastante, así que vamos a ir directos. Pero quiero dejar claro lo que vamos a hacer. Vamos a aprender a usar, a configurar y, y a usar Periscope producer o eh, cómo emitir directamente desde desde otros dispositivos o sencillamente desde la cámara web de nuestro equipo de acuerdo bueno ya sabéis yo soy pepe romera y esto es un tutorial más así que vamos a ello bueno, lo primero que vamos a hacer es comprobar cómo se hace un Periscope de. bueno, cómo se hace de toda la vida y cómo lo hacíamos hasta ahora. Y lo bueno, lo vamos a seguir haciendo antes de entrar con Periscope Producer, como ya sabéis, vamos a la herramienta que tenemos aquí ya instalada y vinculada a nuestra cuenta de Twitter eh, habitualmente, o sería lo. Sería lo, lo. Vamos, lo recomendable para conseguir mayor viralidad de nuestras emisiones. No vamos a entrar en detalles de cómo funciona Periscope porque en principio si estáis aquí es porque ya sabéis cómo funciona Periscope y lo que queréis es dar ese pasito más para saber cómo, cómo emitir desde, otra, desde otro tipo de, de dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces ya sabéis que yo le voy a dar aquí a este tercer botón de aquí abajo a la derecha para eh, empezar una emisión. Aquí estáis viendo mi, mi escritorio y si yo cambio la pantalla pues me estáis viendo a mí, ¿de acuerdo chicos? Pero bueno, vamos a, vamos a organizar esto un poco. Lo que yo voy a hacer ahora es... Arriba le voy a decir que en este caso le voy a decir las personas que lo pueden ver. Bueno, pues lo vamos a dejar como está, lo vamos a dejar en público y vamos a poner aquí prueba prueba de Periscope en curso videomarketing. ¿De acuerdo? Y así, ya sabéis, geolocalización, el tema de los comentarios, solamente, solamente los que yo sigo me podrán comentar para evitar un poco toda esa gente idiota que hay en Periscope, que son unos cuantos, esto hay que tenerlo en cuenta también, y no lo voy a comentar en, en, en Twitter, simplemente lo que quiero es que veáis. no Entonces, esto lo estoy haciendo desde mi dispositivo, ¿de acuerdo? Yo estoy desde mi dispositivo, desde el teléfono, el iPhone, en este caso que tengo en la palma de mi mano, y yo puedo emitir. Así es como lo hacíamos habitualmente. Yo ahora le doy a emitir y automáticamente estoy en directo en Facebook Live. Y estoy, como, lo, como veis, tengo aquí abajo los uh, usuarios que me están viendo y, bueno, me indica que estoy en, en, en modo Live, en modo en directo y podría, pues como ya sabéis, cambiar la cámara y mostrar otro... Otro la otra cámara, mostrar otro escenario y lo cual sería bastante guay. Una cosa recomendable siempre, el micrófono, bueno, vale. Esto es en directo, o esto es en muy poco tiempo, en un momentito, cómo se hace una emisión en Periscope habitualmente, ¿de acuerdo? Y es como la hemos visto. Ahora vamos a ver cómo la hacemos desde eh, Periscope Producer, que es lo que nos interesa emitir en Periscope desde otro punto, ¿de acuerdo? Así que voy a cancelar esta, esta emisión, ya sabéis, hacia abajo, de tener transmisión seis si espectadores en directo ya me parecen muchos así que lo que voy a hacer es eh, en lugar de compartirlo o guardar en la carpeta de tal lo que voy a hacer es cambiar expiración y eliminar transmisión ahora de acuerdo de esta forma lo que acabo de hacer es eh, bueno pues cancelar el que la gente pueda ver esta emisión tan horrible tan rápida y tan absurda para el que esté fuera de este tutorial eh, que lo acabo, que acabo de hacer entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo configuro Periscope para poder emitir directamente desde mi webcam o desde cualquier otro, cualquier otro de, mis, de mis dispositivos conectados a mi ordenador, de acuerdo a mi computadora o a mi equipo informático, como queramos, como queramos verlo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer, como os podréis imaginar, es eh, activar eh, Periscope Producer. Y Periscope Producer se activa mediante este enlace de aquí, que podéis ver en el tutorial. Esta, esta encuesta de Google tan, tan sencilla y tan rápida de hacer en la que podemos incluir pues eso, nuestro, nuestro nombre, nuestro usuario, en este caso el mío, el, el Twitter, si es que es distinto, en mi caso es el mismo, la dirección de correo, ya sabéis, en la que nos va a llegar la confirmación, sencillamente. Y esto es un poco, pues nada, eh, información para ellos sobre para qué, lo vamos a, para qué lo vamos a usar y cuál es el tipo de eh, encoder que vamos a usar para nuestra emisión. En este caso, ya sabéis que nosotros vamos a hablar de OBS. OBS o OBS Studio, Online Broadcasting System, para entendernos con el sistema, para entendernos con la aplicación, para poder emitir directamente desde otro dispositivo a través de Periscope, ¿de acuerdo? Una vez hacemos esto y le damos a enviar, esto se hace en 30 segundos, no tiene mayor misterio, le damos a enviar y al cabo de... a mí me llegó a unas... más o menos a las 24 horas, supongo que ellos chequearán la lo que es la, la cuenta, que esté todo en orden, que no tengas ningún tipo de, de infracción o que no te hayan puesto ningún tipo de, de aviso, entonces puedes te envían un mail en el que te, te dan ese acceso a Periscope Producer. Aquí, Periscope Producer, fijaros, habilitado. Aquí lo tenemos, Periscope Producer, habilitado. Entonces te dice que ya puedes usarlo y te manda a estas instrucciones, ¿de acuerdo? Estas instrucciones... Las tenemos aquí. Todo esto lo tenéis en el post, ¿eh? así que esto es un poco para que lo veáis sobre la marcha, pero lo que no quiero es que, que dejéis de leer en el post porque lo tenéis todo explicado pues, un poquito paso a paso. Pero aquí tenéis las instrucciones. Ah, que esto es otra cosa que os quería decir. Las instrucciones yo no sé por qué a mí siempre me dan error. Veis que se ha abierto y se ha cerrado inesperadamente. Eh, casi siempre tengo que hacer esto. Botón derecho y abrir en una ventana de incógnito. Y de esa forma sí que se abren las instrucciones es un poco es un poco raro pero así sí que funciona no sé por qué en estos, en estos últimos intentos siempre me pasaba. A lo mejor es problema mío o a lo mejor nos pasa a todos, pero por lo menos que sepáis que está esta segunda, esta segunda opción. Entonces, estas son las instrucciones que vamos a seguir. Fijaros como aquí ya nos, nos, pasa, nos pone un paso a paso de lo que tenemos que hacer. No tiene mayor misterio. Y esto de aquí es un poco lo que, no os digo que fuese complicado, pero yo lo, he pensado que este tutorial, pues bueno, os podría echar una mano para hacerlo conmigo, para hacerlo. Paso a paso, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es: nos vamos a ir a Periscope, como ya nos está diciendo las propias instrucciones, nos vamos a Periscope y aquí en Periscope, a la derecha, ya sabéis que tenéis eh, nuestro, bueno, toda la configuración referente a nuestro perfil y arriba a la derecha. Aquí tenéis nuestro usuario, ¿vale? yo en este caso tengo 4.920, así que ya estáis tardando en hacerme 80 likes más para llegar a los, a los 5.000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a configuración y dentro de configuración vamos a bajar un poquito y vamos a ir a orígenes avanzados. Lo que vamos a hacer es definir, eh, como veis ahí, una cámara externa y un encoder o codificador. Le doy aquí y fijaros, esto de aquí, esto que aparece aquí, este, este código, es el que nosotros vamos a tener que pegar en la configuración del OBS, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a necesitar este servidor, este nombre de la transmisión y el bueno el nombre lo podéis cambiar. De hecho, yo puedo teclear aquí y poner Mac 1, por ejemplo, y así tengo el... Tengo el, el, el el, digamos, el, eh, localizada la fuente porque otra cosa que puedo hacer es como veis aquí abajo, crear un origen adicional y fijaros que tengo aquí otro origen creado ¿de acuerdo? no es cualquier cosa porque puedo tener, por ejemplo dos cámaras o dos teléfonos o dos ordenadores puedo tener varios varios usuarios o perdón varios usuarios no varios dispositivos conectados a la misma emisión lo cual es bastante bastante divertido entonces lo que vamos a hacer ahora es eh, descargarnos e instalar obs que ya sabéis que es muy sencillo y además es gratuito Vol vuelvo al navegador en este caso vuelvo aquí a chrome y vuelvo a donde puedo descargar obs Aquí. Todos los enlaces los tenéis en el blog, en el post concretamente donde estáis viendo este vídeo. Y como veis, obseprojectcom download podéis encontrar tanto para windows como para mac como para linux es así de sencillo una vez lo seleccionáis por ejemplo en mi caso para mac le doy a descargar y se instala una vez lo tengo instalado esto entiendo que no hace falta que os lo diga pero vamos es bastante es bastante sencillo entonces una vez lo tengo instalado me voy a ir a obs que ya lo tengo aquí instalado y ahora es cuando tengo que configurar obs para la emisión en directo de acuerdo entonces lo que voy a hacer ahora para que lo veáis bien es esto, me voy a ir aquí, esto lo voy a poner así, esto lo voy a ocultar de momento porque creo que nos apañamos sin las instrucciones y voy a poner este aquí para que nos entendamos. de acuerdo. Ahora lo que tengo que hacer es, me voy a ir, veis esto es lo que veíamos antes esto es el teléfono este es vuestro dispositivo y estamos intentando que se comuniquen que se eh, que hablen entre ellos de acuerdo que se entiendan entonces me voy a ir a obs y dentro de obs voy a ir a preferencias y aquí voy a configurar para que eh, la emisión, en este, bueno, tenéis, fijaros que tenemos estas siete opciones, general, emisión, salida, audio, vídeo, atajos y avanzado. Esto yo creo que nos lo reservamos para otro tipo de tutorial, pero en este caso lo que vamos a hacer es eh, configurar la emisión. Entonces, aquí fijaros que lo que tengo que hacer es coger este servidor y copiarlo aquí veis en la url tan sencillo como eso este de aquí lo copio y lo pego aquí si tenéis el sierra el sistema sierra de mac ya lo podéis hacer automática automáticamente copiar y pegar pero yo lo tecleé a mano porque no lo he actualizado todavía pero como veis es muy sencillo entonces la clave de la retransmisión es lo que vamos a encontrar aquí de acuerdo lo que ahora es el nombre entonces la clave de la retransmisión es esto de aquí que pone nombre de la transmisión lo copio y lo pego aquí de acuerdo y ya lo tengo entonces yo ahora lo que puedo hacer es darle a aceptar no te hace falta de la autenticación ni nada simplemente le doy a aceptar y ya puedo empezar a emitir estoy emitiendo ya todavía no chicos todavía no ahora quiero que quiero que entendamos qué es lo que está pasando ahora obs ya está funcionando con con periscope como con periscope producer significa que ya le puede mandar información o ya puede emitir a través de periscope digamos que para que lo entendamos eh, ahora mismo el teléfono móvil nuestro celular es la antena que va a emitir y mm, o que nos permite emitir y el y obs va a ser nuestro estudio de realización de hecho nos, no habéis trabajado en televisión supongo la mayoría de vosotros pero esto es muy muy similar a cuando se trabaja en televisión que a la derecha tenemos la ventana de emisión y a la izquierda la de previo o la de programa en el sentido de que vamos a seleccionar lo que queremos y lo vamos a lanzar aquí a la derecha de acuerdo muy sencillo entonces eh, ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, vamos a iniciar la, la emisión. No os preocupéis porque esto no hace falta hacerlo a la primera bien, en el sentido de que no, hace falta, no vamos a emitir sin que nos pregunte primero. Pero lo primero que vamos a hacer, y no os asustéis, es iniciar la transmisión aquí. Le damos a iniciar, luego volveré aquí a OBS, ¿eh? le damos a iniciar la transmisión. Y en el momento en que yo le doy a iniciar la transmisión, aquí en el teléfono ya aparecerá... Previsualizar transmisión, ¿veis? Ya se ha habilitado. Entonces le puedo dar aquí a previsualizar transmisión y automáticamente se, prepa se prepara para emitir. ¿Veis que ya es como la ventana de que veíamos al principio del tutorial? Pero en este caso no estoy saliendo yo, sino que está saliendo el, la, la imagen que yo he preparado. Entonces yo puedo poner aquí prueba de emisión desde Periscope Producer. ¿Vale? entonces de nuevo puedo decirle que no me comente que no me comente nadie o que me comente solamente los que yo a los que yo siga y ahora mismo Podría empezar a emitir, incluso puedo cambiar, por ejemplo, si la transmisión va a ser privada o si puedo decir igual que hacía aquí a la, arriba a la izquierda, ¿de acuerdo? Todavía no voy a emitir, pero sería tan sencillo como darle a emitir. Bueno, mira, sabéis que os digo que le vamos a dar a emitir, ¿qué más dará? Le doy aquí a emitir y en este caso estoy emitiendo ya en directo en Periscope, gracias a Periscope Producer y gracias a OBS... A ver si se pone esto bien en su sitio. Y gracias a OBS voy a emitir. ¿De acuerdo? Este es el teléfono que cualquiera podría estar viendo en este momento. Y lo que yo estoy haciendo es aquí a la derecha. ¿De acuerdo? De hecho, Mr. Ducky se ha unido y ya me ha dado un like. Perfecto, Ducky, Muchísimas gracias entonces lo primero que voy a hacer es añadir una fuente, añadir una fuente por ejemplo para seleccionar esa webcam de este portátil para poder emitir desde mi escritorio incluso sin contar con la cámara del teléfono le voy a dar a añadir una fuente y dentro de fuente le voy a decir a un dispositivo de captura de vídeo fijaros la cantidad de posibles fuentes que tenemos ¿eh? desde una imagen, galería de imágenes, eh, captura de pantalla que sería ideal de hecho ahora lo vamos a, lo vamos a manejar pues en este caso le voy a decir a dispositivo de captura de vídeo. Dispositivo de captura de vídeo, que le voy a poner ahí Webcam 1 o Mac, para distinguirla y le voy a dar a aceptar. Una vez hecho, pues lo que tengo que hacer es seleccionar qué dispositivo quiero utilizar. En este caso FaceTime, que es la cámara hola, del equipo. ¿De acuerdo? Y con esto ya podría emitir directamente. Le voy a dar a aceptar. Y fijaros, todavía no estoy emitiendo, ¿eh? Lo de la derecha es lo que se emite, ¿vale? Y lo de la izquierda es lo que estoy preparando en previo. Entonces yo, por ejemplo, podría hacer esto. Podría poner aquí la imagen esta que he subido y podría ponerme a mí aquí, como si fuese un informativo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me falta es ver si puedo... Sí tan fácil como pinchar y arrastrar, ¡Joder, la vida es maravillosa amigos, para que ordenar las capas entonces me puedo poner aquí y puedo hablar de lo que estoy emitiendo en un momento dado entonces aquí tengo preparado aquí a la izquierda lo que voy a emitir y aquí a la derecha lo que estoy emitiendo, tan sencillo como darle a transición y ya estoy apareciendo ahí, ¿de acuerdo? De esta forma estoy emitiendo a través de, de, de Periscope Producer con dos imágenes. O oh, Yo ahora, por ejemplo, podría preparar aquí otra cosa. Le puedo dar a añadir una captura de pantalla, por ejemplo. Captura de pantalla y le doy a aceptar. Y aquí tengo mi escritorio. De acuerdo, en mi escritorio, que si tuviese varias pantallas, le podría seleccionar otra pantalla. Le puedo recortar eh, a una ventana concreta, etcétera, etcétera. Pero luego, digamos que le voy a dar a aceptar y fijaros cómo lo tengo ahí preparado y puedo decirle que la captura de pantalla se quede por debajo de mí. ¿Vale? Entonces, puedo seleccionar a mí o incluso ocultar con el ojito oculto la imagen. Y ahora me voy a seleccionar a mí, la webcam Mac, y lo que voy a hacer es. Hacerme un poquito más pequeño. Por ejemplo, me voy a poner aquí. Y así, cuando haga la transición, ¿veis? Y puedo volver a dejarlo todo en cualquier momento. Yo, por ejemplo, estoy hablando y ahora, por ejemplo, no quiero salir yo. Y le digo transición. Y aquí desaparezco. Y aquí estoy hablando del PowerPoint, ta ta ta tal. Y yo aquí me preparo porque ahora sí que quiero salir y no quiero que salgan que salgan lo que estoy mostrando. Entonces le voy a dar aquí OK y le digo transición y vuelve a aparecer eh, lo que yo tengo seleccionado aquí a la izquierda es tan sencillo y tan divertido a la vez bueno, eh, qué más cosas, por ejemplo el audio del escritorio, si pongo algún vídeo, si pongo alguna presentación y por he supuesto el audio del de micrófono que en este caso tengo conectado podría darle aquí propiedades y el dispositivo le quiero decirle que sea el Yeti le doy a aceptar y ya tengo este este micro eh, conectado vale el micro que tengo justo delante y con esto podría hacer una emisión bastante bastante rica de hecho vamos a vamos a hacer la hacemos la prueba o qué hacemos la prueba vamos a hacer vamos a hacer la prueba lo que estoy pensando es me viene a la cabeza fuente multimedia a ver qué más cosas me deja coger. qué más cosas me deja coger Vale. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, lo voy a aceptar a ver qué fuentes multimedia me deja si blocar, no, no, no, no, tampoco me voy a complicar entonces la imagen que por cierto la imagen yo lo puedo seleccionar y le puedo dar aquí a, a seleccionar qué imagen quiero fijaros que es tan sencillo como seleccionar una imagen de nuestro equipo y ya está eh, yo podría por ejemplo seleccionar esta webcam, ponerlo un poquito ya que estamos a pantalla completa, aunque se recorte un poquito porque no es exactamente la misma proporción, y puedo dejar esto aquí. Así le doy a transición y ahí estoy. Entonces, yo ahora lo que puedo hacer es. Quiero que lo veáis entero. Entonces, yo ahora que más o menos lo tenemos claro, le doy a iniciar transmisión y aquí le doy a previsualizar la transición. sigo con las pruebas y voy juntas y le doy start broadcast y ahora tengo en principio tengo la en cuanto se haya actualizado estaré emitiendo a través de a través de periscope gracias a omg. OMS, perdón, OMG, oh my god, no, OMS. ¿Vale? Entonces, ahora cuando lo vaya haciendo, lo que puedo hacer es ir jugando con esto. Entonces, aquí es cuando puedes entrar con otras cámaras, puedes entrar con, con, una, con una presentación de fondo, puedes poner una imagen, puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, yo quiero que la imagen esta, ahora que quiero seleccionar la fuente multimedia, no, la imagen, quiero hacerla grande y fijaros cómo. Lo que voy a hacer ahora es una transición y esa transición es aquí y al final se actualizará aquí, ¿de acuerdo? Va con un poco de desfase evidentemente porque además le estoy tirando de la capturadora, estoy haciendo muchas cosas, pero es bastante sencillo. Le damos a detener la transmisión y salimos de la emisión en nuestro teléfono y ya hemos terminado con la, con la emisión en directo. Ya hemos terminado con esa emisión, aunque yo por si acaso os recomendaría apagar micros que nunca se sabe y desactivar todas las fuentes para que no se vea nada. Fijaros, hago la transición y arreando. Es así de sencillo y bueno eh, como habéis visto es muy sencillo he ido un poco la verdad es que he ido un poco más atolondrado de lo que a mí me hubiese gustado pero vamos eh, creo que la idea está clara tenéis en este mismo post tenéis todas las instrucciones paso a paso de cómo configurar periscope para eh, emitir desde periscope producer es muy sencillo es muy divertido y es gratuito yo creo que merece la pena que lo intentéis que practiquéis y bueno sirve para dar ese pasito más uh, en vuestras emisiones y recordar que periscope es una herramienta muy potente que tiene un alcance mundial otro día hablamos de facebook live que también tiene mandanga, pero de momento con esto yo creo que tenéis eh, para Bueno, si habéis llegado hasta aquí y no me dejáis un comentario es que sois muy malas personas, así que nos vemos en los comentarios.